La herramienta de la marioneta apareció en la versión 2017, sin embargo, en la versión 2019 le hicieron una mejora casi imperceptible. Con la herramienta de selección o la flecha negra damos un clic sobre el objeto y en la parte izquierda vas a encontrar la herramienta de marioneta. Con un clic automáticamente se activa estas mallas que están aquí. La mejora en la versión 2019 es que automáticamente te genera estos puntos que están aquí presentes. ¿Para qué sirven? Simplemente mira con clic y arrastrar y puedes distorsionar ese objeto. Realmente como quieras Ahora si lo haces con texto te queda súper bien Otra cosa interesante que tiene esto es que si no quieres un punto Simplemente lo seleccionas y con la eh, tecla de Delete o Backspace lo vas a borrar de ahí En la parte superior tienes la opción que dice seleccionar todos los puntos Una vez seleccionados si te das cuenta tienen un punto blanco en el centro de cada uno de ellos Simplemente desde un punto lo puedes mover con clic y arrastrar sobre la mesa de trabajo y reposicionarlo Ahora también tienes una opción que dice expandir malla, por ejemplo puedes poner unos 12 píxeles, automáticamente se va a hacer más grande o se va a hacer mucho más pequeño como el valor que le estoy poniendo aquí de 2, puedes con un clic ocultar o desocultar la malla que está ahí.